Bienvenidos a la asignatura Gerencia de Proyectos.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 Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son Introducción a la administración de proyectos, iniciando un proyecto, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de la comunicación, gestión del riesgo, gestión de las adquisiciones, gestión de la integración, ejecución de la gestión de la calidad, seguimiento y control del proyecto en general y cierre del proyecto.